Hoy, por decir de alguna manera, todas las provincias han tenido diagnóstico de dengue, en menor o en mayor grado. Y siempre eh, hablamos con amigos, bueno, la propia familia Exacto. lo hemos tenido, ¿no? Siempre uh -huh. sale la, la noticia de alguien con, con dengue, con precisamente dengue, está no? una uh -huh. circulación bastante elevada y eh, ¿cómo siguió el ciclo? siguió a partir de la semana número 20, alrededor del final del mes de mayo, inicio de junio pues comienza a incrementarse el vector y con el incremento del vector comienza a incrementarse la circulación, siempre recordar que este momento es un momento difícil pero que vamos hacia el momento más complejo de la enfermedad porque eh, el, el curso el ciclo de esta enfermedad muestra sus mayores picos a partir de los momentos que se avecinan. O sea, finales de octubre, principios de noviembre, hace nuevamente una oleada del vector y hace también un pico el, los enfermos por dengue. Las provincias hoy de Santiago, de Cuba, La Habana, Guantánamo, eh, Camagüey, Las Tunas, Matanzas, incluyo en ellos el municipio especial Isla de la Juventud, Hoy están mostrando las mayores tasas de incidencia de esta enfermedad. Recordar que no siempre está en relación con el número porque las personas dicen, bueno, el número correcto, pero las tasas nos van dando el, el riesgo de lo que está pasando en esa población o de lo que puede pasar porque tienen un valor pronóstico. No por ello... Eh, Holguín, que ha sido una provincia que ha tenido mucha infestación por el vector y mucho dengue, está siguiéndole los pasos, Espíritu, Villa Clara y hasta ahí están los mayores números, los mayores tasas, el mayor riesgo y el incremento una semana tras otra, pero repito no hay ningún territorio de Cuba que esté libre hoy de tener algún que otro caso de dengue por lo tanto las medidas son para todas y yo creo que la alerta en función de todo lo que vamos a hablar aquí eh, funciona para todos los territorios del país. Puntualizar eh, sobre el vector dos cuestiones. Primero, que vive dentro de la vivienda. Eso no lo podemos olvidar. Y segundo, que el 70% de los focos del vector están en el mismo depósito que utilizamos para la vida cotidiana para lo diario, en el tanque de agua, en esta taza que se quedó llena de agua y no me di cuenta, en los vasos espirituales, en las plantas que tenemos con agua, y en definitiva en toda la organización del medio interno de la vivienda, que no seamos capaces de proteger, de eh, ser un reservorio del vector. Por eso, eso también en los centros de trabajo por, por supuesto no son pocos los centros de trabajo eh, el promedio que hemos estado eh, diagnosticando de positividad en esta semana es de alrededor de los 53, 54 centros de trabajo eh, semanalmente. Si sumamos eso, pues vemos que el año culmina con más de 200 o 300 o 400 centros de trabajo donde se encontró foco por responsabilidad eh, de los que están ahí porque no se encontró un foco en la esquina, sino es en, en estos mismos depósitos. Por lo tanto, el llamado a esa revisión, porque realmente es una situación compleja. Y por supuesto, eh, la inserción que tienen que tener todos los organismos de la Administración Central del Estado, de conjunto con la comunidad, porque aún con las condiciones difíciles que tenemos en el país, donde se detecte un caso, donde se detecte un foco, hay que hacer un grupo de acciones que luego, de los profesores estaremos puntualizando algunas cuestiones al respecto y decir también en este sentido eh, con el, la infestación y con la campaña que eh, nosotros tenemos que permitir que el tratamiento que se llegue a hacer a la vivienda se haga correctamente